Había una vez, en un hermoso jardín, vivía un conejo llamado Conejo. Conejo era muy curioso y le encantaba aprender cosas nuevas. Pero un día, Conejo se sintió nervioso. Tenía su primera lección de piano, y no sabía si estaba listo. Su mamá lo abrazó y dijo, Conejo, solo escucha a tu profesor y practica, y se convertirás en un gran pianista. Conejo tomó un profundo respiro y saltó a la casa de su profesor de piano. Su profesor, el bú, señora Hood, lo saludó con una sonrisa y dijo, «Bienvenido, Conejo. Comencemos tu lección». Conejo se sentó en el piano y empezó a tocar, pero cometió algunos errores. Señora hoot no se enojó. Solo lo ayudó y dijo, «Sigue intentando, Conejo. Puedes hacerlo». Conejo llegó a casa sintiéndose orgulloso de sí mismo. Su hermana Bella dijo, Conejo, estoy orgullosa de que hayas intentado algo nuevo. Intentar cosas nuevas es asustador, pero también divertido. Y cuando intentas cosas nuevas, aprendes y creces. Conejo sonrió y agradeció a Bella. Sabía que tenía razón. Practicó su piano y se fue volviendo mejor y mejor. Aprendió que con trabajo duro y determinación, podía hacer cualquier cosa. Fin